Una vez que el material está limpio y seco, debe ser esterilizado. En primer lugar, el material debe empacarse de manera tal que se mantenga estéril hasta el momento de su uso. El material que sirve de envoltura debe tener las siguientes características. Ser adecuado para el proceso de esterilización específico. Por ejemplo, si va a ser utilizado para esterilización por calor húmedo, debe permitir la circulación del vapor y a la vez ser resistente a la humedad y la presión. Permitir envolver el material completamente permitir la identificación del material estéril, permitir retirar el material estéril con facilidad, estar libre de colorantes y sustancias tóxicas, ser económico. Antes de envolver el material, debemos tener en cuenta el tipo de esterilización que vamos a emplear. El primer tipo de esterilización hace uso de agentes físicos. Dentro de esta encontramos el calor húmedo, mediante el autoclave, donde se suele envolver el material en papel kraft o papel crepado. El calor seco, que utiliza la estufa de esterilización, y el material se envuelve usando papel kraft o papel de aluminio. La radiación ultravioleta, en la cabina de seguridad biológica o la cámara de flujo laminar, donde el material se envuelve en papel minipel. Este tipo de esterilización suele usarse en materiales termolábiles como por ejemplo utensilios plásticos. El segundo tipo de esterilización es la de agentes mecánicos, dentro de esta se encuentra la filtración de fluidos, aquí los microorganismos no son destruidos, sino que son retenidos mediante el uso de un filtro que presenta poros con un diámetro más pequeño que el tamaño de la mayoría de los microorganismos, la desventaja de este método es es que no elimina virus y viroides, para esta esterilización solo necesitaremos el filtro de membrana, un embudo y un recipiente en donde caerá el fluido con una reducida carga microbiana. El tercer tipo de esterilización es mediante agentes químicos. Algunas sustancias químicas pueden ser usadas como agentes esterilizantes porque tienen la capacidad de provocar una o más reacciones químicas que disminuyen la viabilidad de los microorganismos. Para preparar el material en el caso de la esterilización por calor húmedo, mediante la autoclave, se requieren Papel craft o crepado Cinta enmascarada enmascarar Cinta indicadora de esterilización Marcador resistente al agua el material del laboratorio de vidrio a esterilizar como cajas Petrit y pipetas. Para empacar 8 cajas Petrit para su esterilización se necesita aproximadamente medio pliego de papel craft o crepado. La cinta de enmascarar se utilizará para sellar el empacado y al finalizar se deberá rotular con el nombre del laboratorio y la fecha. Para envolver pipetas se utilizan tiras de papel kraft, que cubran la totalidad de la pipeta haciendo movimientos de espiral. Por último, antes de llevar el material a esterilizar, se debe adherir la cinta indicadora de esterilización a la envoltura del paquete. El indicador provee información acerca del impacto del vapor con la superficie del paquete. Esto permite distinguir el material esterilizado del no esterilizado porque la cinta cambia de color verde a color marrón oscuro.